Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cristian, encantado de estar aquí con ustedes El día de hoy con un tema súper bueno para las mujeres Porque creo que esta es una guía muy importante Para que ustedes sepan, chicas, cuándo es el mejor momento Para decirle a tu pareja las dos palabras mágicas Quiero sexo No, no se crean No, esas, esas son palabras mágicas, pero no son las más mágicas eh, ¿Cuándo decirle a tu pareja te amo? Uh -huh. Esas son las verdaderas palabras mágicas Y bueno, eh, creo que esto les puede servir El video es más para las mujeres Pero bueno, que también los hombres pueden ver el video Seguramente algo de aquí les servirá Y antes de empezar con este tema Porque creo que les va a ayudar muchísimo Para no cometer el error que muchas cometen eh, me gustaría que se suscribieran si es que no lo han hecho. Aquí arriba, denle clic, suscribirse. Y después denle clic en la campanita para que reciban notificaciones cada vez que yo suba un video nuevo. Eh, subo videos constantemente sobre Temas relacionados, relaciones, amor, sexo, vida, Algun, muchas veces hubo también acerca sobre eh, finanzas y cómo hacer dinero que a muchos les gusta también, en fin, varios temas que a todos nos interesan, ¿vale? Y si al final del video, si al final del video les gustó, algo les pareció interesante, por favor, les pido de favor que le den un like. Y si no les gustó, si de plano lo odiaron, también se vale que den un dislike, no pasa nada. Pero me encantaría que entonces me dejaran un comentario diciéndome que no les gustó, que les gustó. Y así yo puedo leer esos comentarios, responderles y eso me va a ayudar a poder hacer mejores videos en el futuro. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar. Muchas gracias. Entonces, sucede que todas las personas en este mundo han tenido una relación, y si no, por, la mayor, por lo menos la mayoría, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno está en una relación que empieza a tener estos sentimientos? Empiezan a fluir y a florecer emociones que evidentemente son muy, muy fuertes. Y a veces nos encontramos en una cena romántica, nos encontramos bailando con nuestra pareja, nos encontramos en la cama con ella o con él, eh, y hay como algo que brota desde nuestro estómago y que nos urge decir o expresar lo que sentimos, ¿no? Y entonces llega el momento en el que queremos por primera vez decir las dos palabras mágicas que la mayoría de las personas quiere escuchar en algún momento te amo. Y entonces ¿cuándo, ¿cuándo es el mejor momento para que una mujer le diga a un hombre esas dos palabras? Bueno, antes de decirles cuándo es el mejor momento, déjenme explicarles que hay varias formas en las que las personas expresan sus sentimientos, sobre todo el amor. ¿Mm? Eh, hay un libro llamado Los 5 Lenguajes del Amor que les recomiendo mucho que lo lean Voy a dejar en la descripción en caso de que alguien esté interesado eh, Y en este libro te explica cuáles son los 5 lenguajes del amor Y te explica que si tú eres capaz de darte cuenta cuál es tu lenguaje Cuál es el lenguaje del amor que tú usas para expresar amor Cuál es el lenguaje del amor que tú necesitas para sentir O para darte cuenta que alguien te está dando amor y haces lo mismo con tu pareja, entonces es mucho más fácil que ambos que la pareja, que la relación en sí, funcione de forma mucho más óptima, mucho mejor, vaya. Eh, los cinco de lenguajes de amor son básicamente palabras de afirmación, actos de servicios, regalos, tiempo de calidad y contacto físico. Entonces, estas son las cinco formas en las que los seres humanos expresan amor y si ustedes piensan, si se pueden pensar en sus relaciones pasadas, por ejemplo estoy seguro que llegaba, había, ha habido casos en los que existían discusiones y en las discusiones, eh, a lo mejor alguno de los dos decía, es que no me amas y entonces cuando alguien decía, es que no me amas como que automáticamente la respuesta del otro era, ¿cómo que no te amo? Si te he hecho esto, esto, esto y esto por ti. Así es como te lo demuestro. Y cuando una persona reacciona así, es te está dando a entender cómo es la forma en la que esa persona está expresando su amor por ti. Eh, un ejemplo... La chica está enojada con el chico y... Es que no me amas. Y entonces el chico dice, pero ¿cómo puedes, cómo puedes decir que, te, que no te amo si eh, siempre te ayudo a hacer tus cosas, te doy regalos, eh, paso tiempo contigo, eh, te doy besos y abrazos todo el tiempo? Y la chica dice, sí, pero nunca me lo dices. ¿Ah? Si se dan cuenta, de los cinco lenguajes del amor, el chico podría estar haciendo cuatro, o tal vez tres, o tal vez dos, o tal vez uno. Pero está siendo uno de ellos. Pero la chica no siente como que eh, eh, él, él, realmente, ella está realmente recibiendo afecto o recibiendo amor porque su chico no está usando el lenguaje del amor que ella necesita para realmente sentir que está recibiéndolo. Y esto pasa muy, muy seguido. Muchas, muchas relaciones se pierden y se rompen debido a, este, a esta simple diferencia de no saber o no darse cuenta cuál es tu lenguaje del amor y cuál es el lenguaje del amor de la otra persona entonces a lo que voy es que hay muchas formas hay de hecho cuatro formas más de expresar amor que simplemente diciéndolo entonces cualquiera que sea tu situación te recomiendo que antes de caer en la conclusión de decir que tu pareja no te ama porque no te lo dice, te des cuenta si realmente está haciendo alguna de las otras cosas. Es muy sencillo, contacto físico. Es decir, te besa, te abraza, te acaricia constantemente. Y esto, cuando digo contacto físico, me refiero al contacto físico puro, inocente. No al contacto físico que tiende a querer más o tiende a querer terminar en sexo. Eso es otra cosa. Contacto físico simplemente en el puro aspecto inocente y puro de amor, ¿ok? Ese es uno. Dos son los actos de servicio. Cuando alguien te ayuda constantemente a hacer algo, porque, porque lo que hace te trae el a la cama, te ayuda a hacer el, la limpieza de tu departamento, eh, te ayuda con la tarea, en fin, cualquier cosa, cualquier actitud de servicio que no tenga que hacer, pero lo hace simplemente y sencillamente para demostrarte amor uh -huh. eh, Tiempo de calidad, es decir, le gusta pasar tiempo contigo haciendo cosas juntos. Y la otra es, te da regalos. A lo mejor esta podría ser la forma más materialista de expresar amor, pero algunas personas realmente lo hacen de ese modo. Les gusta dar regalos y no necesariamente tienen que ser cosas súper cosas caras. También puede ser pequeños detalles, dulces, chocolates, rosas, en fin. Cosas así son como expresan su amor. Entonces, antes de creer que tu pareja no te ama en lo absoluto, primero piensa si él está haciendo cualquiera de esas cuatro. ¿okay? Ahora, es importante, sí, es importante que en algún momento de la relación las cosas se expresen verbalmente, por lo menos la primera vez. Ahora, ¿cuándo es el mejor momento? ¿Cuándo es el mejor momento? Para que una chica le diga a un chico que lo ama, bueno, es muy fácil. El momento perfecto, si es que la chica ya está enamorada y ya quiere decírselo, el momento perfecto es justo después de que él te lo diga primero a ti. ¿Sí? así como escuchaste y esto no tiene nada que ver con ser machista no tiene nada que ver con ser sexista no tiene absolutamente nada que ver con ninguna de esas cosas la única razón por la que una mujer debería de forma recomendada esperar a que el hombre le diga te amo para que ella pueda decirlo también es porque aquí se trata de de proteger a al individuo en la relación que está emocionalmente más vulnerable y, en términos generales, normalmente las mujeres son las que están emocionalmente más muy vulnerables ¿por qué? porque simple y sencillamente porque las mujeres son más emocionales que los hombres sí, hay excepciones hay excepciones donde hay parejas que el hombre es más emocional que la mujer. Hay excepciones donde las mujeres no se enamoran. Hay excepciones donde las mujeres son las caronas. Hay, hay mil excepciones, pero no puedo hablar de excepciones. Para hacer este tipo de videos tengo que generalizar un poco para que la mayoría de las personas entiendan y les sirva realmente la información que digo. Quitando las excepciones, las mujeres son más emocionales normalmente que los hombres. Entonces, la razón por la que yo recomiendo que siempre sea el hombre el que lo dice primero, es porque si él no te lo ha dicho primero, es probablemente porque él aún no lo siente. ¿Ajá? No hay ninguna otra razón. Y bueno, aunque lo sienta, y, bueno, inclusive aunque quizá ya lo sienta, pero si aún te lo ha dicho es porque aún no está listo. Por eso te digo que tienes que fijarte en los otros lenguajes para darte cuenta si esa persona realmente siente algo fuerte por ti o no. Pero si aún no te lo ha dicho, si aún no te ha dicho te amo, puede ser porque aún no lo siente o porque aún no está preparado para hacerlo. ¿Mm? Pero si tú llegas y se lo dices, corres con el riesgo de poner tu, tu relación bajo estrés y en una situación muy, muy incómoda. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es presionar a tu pareja para que se den tres posibles escenarios. Uno es que te lo diga porque sabe que es lo que quieres escuchar. Dos, porque tiene miedo a que si no te lo responde también, tú lo dejes. Y tres, te lo dice simplemente porque existe este esta idea. Sobre todo en las películas, en la sociedad, de que cuando alguien te dice te amo debes responder. Y si no lo haces, entonces es porque no sientes nada por esa persona. Entonces, si tú puedes a, a tu pareja en esa situación, como te darás cuenta, nunca vas a saber si realmente te dijo te amo porque realmente lo sentía o porque fue más una presión sobre la situación en la que lo pusiste. Y si no te lo dice, bueno, evidentemente él va a sentir que su relación no está en el mismo nivel, que tú estás mucho más avanzada que él en cuestiones eh, sentimentales y es probable que él empiece a alejarse. ¿Por qué? Porque no te quiere lastimar. Si está contigo es porque algo de ti le gusta, quizás se preocupa por ti, pero si tú dices te amo y él no es lo mismo, va a pensar que están completamente fuera de sincronía y si eso pasa, él va a intentar alejarse para que tú, vaya, es, es un poco tonto pensarlo, pero eh, en la mente de un hombre, si tú lo amas y él no te ama, él se va a alejar un poco para que tú dejes, empieces a dejar de amarlo o amarlo menos y no sufras en caso de que él nunca pueda llegar a amarte. Espero haber explicado esto de la, forma, de la mejor forma. Entonces, es por eso que yo recomiendo que esperes hasta que el hombre lo diga para que tú puedas decírselo. Uh -huh. Hay excepciones en donde sí, eh, la mujer puede decir te amo y el hombre puede responder y viven felices por siempre, pero, pero, no hay forma de saber si ese es tu caso. Y entonces la pregunta que te hago yo a ti es para qué te pones en una situación en donde la probabilidad de que tu relación salga afectada es mucho más grande que la probabilidad de que salga bien no tiene sentido sé paciente si tu pareja te ama y tú lo amas él te lo va a decir tarde o temprano si no te lo dice porque no está listo es por algo dale tiempo Dale su espacio y deja que él evolucione lo suficiente para que sea capaz de decirlo. Y bueno, eso es todo. Eh, antes de decidir si una persona te ama o no, de pensar o sacar conclusiones, ponte a pensar en todo lo que esa persona hace por ti. ¿Ah? Porque, como dije al principio, algunas veces creemos que una persona no nos ama simplemente porque no nos está dando el lenguaje del amor que nosotros esperamos. Pero no nos damos cuenta que nos está dando otros cuatro o otros tres, ¿vale? Y bueno, les recomiendo que le ese libro, Cinco Lenguajes del amor", del amor. Se los dejo en la descripción. Y no olviden nuevamente suscribirse, darle like, ponerle favoritos. Si quieren dejarme algún comentario, pregunta, sugerencia en los comentarios, o también me pueden seguir en Instagram. Y si me siguen y me escriben, es más fácil que yo pueda responderles de forma personal. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video, chao, chao, chao.